Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a todos, aquí estamos finalmente con las nuevas SE Silver Sky. Estoy con Roger, gracias por venir. Buenos días. Y nada, hoy queremos enseñaros estas primeras unidades que hemos recibido. Ya sabéis, las SE Silver Sky llegarán en cuatro acabados. Este acabado Evergreen, que tiene, que tiene Roger, el Stone Blue, que es el que tengo yo, y hay un par de colores más, el Dragon Fruit, que es un acabado así un poco rojizo, y el Moon White, que es este acabado así un poco más amarillento, ¿vale? Y nada, un poco para explicaros las cosas principales de, de la Silver Sky SE. Viene con un cuerpo de, de poplar, de, de álamo, mástil de arce, diapasón de, de palo santo, ¿Y qué tenemos después? Eh, pues por ejemplo los clavijeros, si sí, clavijeros tipo, tipo vintage, un poco tipo eh, Cluson. El, el mástil de 22 trastes, escala 25 y medio. Realmente ya sabéis en las PRS eh, la escala es de, de 25. ¿Qué más? Eh, tenemos el, el puente, este puente así tipo, tipo vintage. Eh, selector de cinco posiciones, ¿vale? control de, de volumen, dos controles de tono y una de las cosas más destacadas, eh, las tres pastillas simples, las John Mayer, las 635, en su versión eh, SE. Bien, pues vamos a escuchar las, las pastillas, que es una de las cosas que, que más sorprende también de, de esta versión SE por su, por su claridad, un poco este este tono, este rollo vintage que tienen y, y sin ruidos también, muy importante, ¿vale? Y preciosos en cada una de las, de las cinco posiciones. Además tenemos también aquí los de los tres potenciómetros. Este digamos, es el, el volumen, el master volume. Este de aquí es, la, es el tono de pastilla del mástil y central. Y este de aquí el tono del, de la pastilla del, del puente. ¿vale? Así que vamos a escuchar la, la guitarra en su, sonando en su plenitud. con un poco de distor a ver cómo suena sí. Así de forma rápida también, mucha gente se pregunta cuál es la diferencia entre el, el nuevo modelo SE y el modelo americano, como el que tengo aquí. Eh, así de entrada, veis por ejemplo este, este modelo que tengo, es, es el, el diapasón es, es en Arce, la versión americana se presenta en las, tenemos las dos opciones, los modelos en, en, con diapasón de Arce o de Palo Santo. Los clavijeros del modelo americano son tipo vintage también, también pero con... Con bloqueo. La cejilla eh, es de hueso. En el modelo SE es, una, es, un, es un hueso sintético, PRS. ¿Qué más? Bueno, la, la, la tapa del alma también es, también es distinta. El cuerpo, el cuerpo es, de, es de Alder, es de Aliso. En la SE hemos dicho que es, de, que es de Álamo. Por la parte trasera, la, la versión americana viene sin tapa. En el modelo SE viene con con la tapa y después por ejemplo el puente también es el mismo tipo de puente pero en la versión americana el puente tiene seis, seis puntos de contacto, seis tornillos, en el modelo SE son dos y lógicamente las pastillas son las pastillas también 635 John Mayer pero estas son las la, la versión americana y la SE pues monta la, la pastilla SE que que ha desarrollado PRS especialmente para, para este modelo. Y por último, y como cosa curiosa, en el modelo americano el, el radio del diapasón es de 7 pulgadas 25 y en el modelo SE de 8 pulgadas y medio. Vale, ¿qué más nos queda? Podríamos hacer, ya que tenemos la, este modelo americano, aunque sea con mástil de arce, podríamos hacer ¿no? un poco una comparativa de, de sonido ¿no? para ver un poco cómo, cómo responden las pastillas. ¿Te parece? Venga. ¿Qué tal? Muy iguales, muy distintas. Bueno, que cada uno juzgue ya en función de su oído y su bolsillo. Pero bueno, sea como sea, está claro que PRS ha conseguido con esta guitarra SE, una guitarra increíble que suena espectacular. Bien, pues hasta aquí esta primera presentación de las SE Silver Sky. Espero que os hayan gustado. Y nada, nos vemos en próximos vídeos. Ya sabéis, suscribiros al canal y darle a la campanita. Thank mm -hmm. you.